El libro de Nehemías capítulo 13. Un día, cuando se leía el libro de Moisés al pueblo, encontraron la sección en la que estaba escrito que no se debía permitir la entrada de ningún amonita o moabita a la asamblea de Dios, porque no habían traído comida ni agua cuando se encontraron con los israelitas, sino que que habían contratado a Balaam para que se les echara una maldición, aunque nuestro Dios convirtió esa maldición en una bendición. Cuando el pueblo se enteró de esta ley, separó de Israel a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de todo esto, el sacerdote Eliasib, que estaba emparentado con Tobías, había sido puesto a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Había puesto a disposición de Tobías una gran sala que antes se utilizaba para almacenar las ofrendas de grano, el incienso y los objetos del templo, así como los diezmos de grano, vino nuevo y aceite de oliva asignados a los levitas, cantores y porteros además de las ofrendas para los sacerdotes. Cuando todo esto sucedió, yo no estaba en Jerusalén, porque había regresado con el rey Artajerjes de Babilonia en el año 32 de su reinado. Algún tiempo después, pedí permiso al rey para volver. Cuando llegué de nuevo a Jerusalén, descubrí lo terrible que había hecho Eliasip al proporcionarle a Tobías una habitación en el patio del Templo de Dios. Me sentí sumamente molesto y fui a tirar todo lo que había en la habitación de Tobías. Ordené que se purificaran las habitaciones y volví a colocar los objetos del templo, las ofrendas de grano y el incienso. También me enteré de que no se estaban suministrando las asignaciones de alimentos para los levitas, por lo que los levitas habían regresado a cuidar sus campos, junto con los cantores que dirigían los servicios de adoración. Fui y me enfrenté a los dirigentes, preguntándoles, ¿Por qué se descuida el templo de Dios? llamé a los levitas y se aseguró de que cumplieran con sus responsabilidades todos los habitantes de Judá trajeron entonces los diezmos de grano, vino nuevo y aceite de oliva a los almacenes puse al sacerdote Selemías al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas a cargo de los almacenes con Anán hijo de Sacur, hijo de Matanías, para que los ayudaran, porque eran considerados personas honestas. Su responsabilidad era distribuir las asignaciones a sus compañeros levitas. Dios mío, por favor, acuérdate de mí por esto. Por favor, no olvides las buenas acciones que he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. Por aquel entonces, me di cuenta de que la gente pisaba en lagar en sábado. Vi que otros recogían grano y lo cargaban en burros, junto con vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y lo llevaban todo a Jerusalén en día de sábado. Yo los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunas personas de tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de cosas y las vendían en sábado al pueblo de Judá en Jerusalén. Me enfrenté a los dirigentes judíos y les pregunté, ¿Por qué están haciendo algo tan malo? Ustedes están violando el día de reposo. ¿No fue esto lo que hicieron vuestros antepasados, haciendo caer a nuestro Dios sobre nosotros, causándonos a nosotros y a esta ciudad tales desastres? Ahora nos traes aún más problemas al violar el sábado. Así que ordené que las puertas de Jerusalén se cerraran al atardecer del día anterior al sábado y que no se abrieran hasta después de terminado el sábado. Asigné a algunos de mis hombres para que vigilaran las puertas y se aseguraran de que no se introdujera ninguna mercancía en el día de reposo. Un par de veces, los comerciantes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Yo les advertí diciendo, ¿Por qué pasan la noche junto a la muralla? Si vuelven a hacer eso, haré que los arresten. Después de eso, no volvieron a venir en sábado. Entonces le dije a los levitas que se purificaran y vinieran a vigilar las puertas, para santificar el día de reposo. Dios mío, por favor, Acuérdate también de mí por haber hecho esto, y sé misericordioso conmigo a causa de tu amor digno de confianza. Por esa misma época, me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdot, Moab y Amón. La mitad de sus hijos solo sabían hablar la lengua de Asdod o la de otro pueblo y no sabían hablar la lengua de Judá. Así que me enfrenté a ellos y les dije que estaban malditos. A algunos los golpeé y les arranqué el pelo. Luego les hice prestar un juramento ante Dios, diciendo, No deben permitir que sus hijas se casen con sus hijos, ni permitir que sus hijos o ustedes mismos se casen con sus hijas. ¿No fueron matrimonios como estos los que hicieron pecar al rey Salomón de Israel? No hubo en ninguna nación un rey como él. Dios lo amaba y lo hizo rey de todo Israel. Pero incluso a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Acaso tenemos que oír que tú cometes este terrible pecado, que le eres infiel a nuestro Dios, casándote con mujeres extranjeras? Incluso uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasip, se había convertido en yerno de Sambalat, el Oronita. Así que lo expulsé. Dios mío, acuérdate de ellos y de lo que hicieron, violando el sacerdocio y el acuerdo solemne de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué de todo lo ajeno y me aseguré de que los sacerdotes y los levitas cumplieran con sus responsabilidades asignadas. También dispuse que se suministrara madera para el altar en los tiempos especificados, y que se donara la primera parte de los productos. Dios mío, acuérdate de mí favorablemente.